¡Gracias! Yo sé que uno de estos días no Tengo una hembra buena al lado Que me quiera noche y día no Tengo una hembra buena al lado Que me quiera noche y día Yo la había confiado Todito mi amor Y me ha traicionado pareja bonita y son Miguel y Miloria y a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 Era noche y día, ay pero vivo esperanzado, yo sé que.